En el día de hoy donde de manera oficial ¿verdad? le damos la bienvenida a nuestro compañero de cada jueves pero en el día de hoy ya en toda su extensión Ramón Antigua comparte con nosotros como siempre además de que tenemos la ausencia del doctor Sergio Romero precisamente tenemos nosotros, así prometimos ayer al finalizar el programa que vamos a hacer temprano contacto con Sisto Gavín, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial San Francisco, y que en este momento, pues, si no han llegado, van rumbo a Santo Domingo, donde tienen previsto llevar a cabo eh, una especie de piquete, protesta, frente al Ministerio de Educación. Saludos, Sisto. pues organiza la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cómo justifica la ADP esta acción? Bueno, lo primero es que nosotros comenzamos el año, porque estamos, los maestros y maestras, estamos desde el primero de agosto en todos los centros educativos, preparándonos de cara al inicio de la docencia, que prácticamente comenzó el lunes 19, y también comenzamos la docencia. Y la actividad de hoy eh, no implica a nivel nacional no implica el llamado suspensión de docencia. Lo que pasa es que hay algunas excepcionales que por la histórica participación, eh, pues por la cantidad de docentes que han acudido, eh, nos vimos precisados en el día de hoy a suspender la docencia. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el Ministerio de Educación, la ADP, se pasó toda la, todo el periodo de vacaciones alertando sobre las condiciones de los centros educativos, sobre los registros, sobre los cartones de notas, lo que tiene que ver con todo lo, lo, lo, lo que necesitan centros como la Escuela Dulce María Vargas y la Escuela Patria Mirabal, que no han podido iniciar el año escolar precisamente porque terminaron el pasado sin baños y ni siquiera el Ministerio ha llevado baños móviles. Pero además, una serie de compromisos con la evaluación al desempeño, con la nivelación de tandas, con lo que tiene que ver con la humanización de la tan descendida en términos del horario para permitir que los docentes puedan realizar sus tareas pedagógicas mientras los estudiantes van con los talleristas a los talleres. Eh, el ministerio no ha cumplido con ello tampoco y por eso demandamos contenido para la tan descendida de manera que la justificación de esta concentración en el día de hoy está eh, bien eh, fundamentada a partir de que el Ministerio asumió un conjunto de compromisos, incluso eh, autorizados por el propio Presidente de la República en una reunión que sostuvimos con él y con el Ministro de Educación, y sin embargo el equipo del Ministerio no ha cumplido. Y aún tenemos realidades como docentes que embarazadas ...y maestros que en, en enfermedad común, con enfermedad común, en pleno siglo XXI, que eso no es enfermedad que tenga un docente, lo que violenta un derecho humano básico, fundamental, que está establecido en la OIT para los trabajadores y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sisto, eh, ¿no entienden ustedes que es muy temprano para iniciar esa jornada de protesta? Lo mejor es que hayamos iniciado temprano, precisamente para que el Ministerio pueda garantice cumplir y entonces proceder a eh, que el año escolar realmente garantizarlo el ministerio, porque estuvimos terminamos el año escolar, como te dije, con las mismas problemáticas, pasó el periodo de vacaciones, a pesar de que administran más de 160 mil millones de pesos, y ahora tienen pautado invertir mil millones de pesos al año, solo en publicidad, y las escuelas de en primera instancia, porque somos un sindicato. Si las autoridades nos obligan, la hacemos. Es. Pero hasta ahora, el asunto es, la decisión es combinar docencia y lucha. Pero las únicas responsables de que el Magisterio tenga que estar movilizándose al día de hoy, es el Ministerio de Educación. Profesor, finalmente existo dentro de las reivindicaciones que ustedes están exigiendo. Eh, está Que se, se ha revisado el concurso de oposición eh, de docentes del año 2019 eh, hay una situación ahí media que nosotros ayer lo comentábamos y no acabamos de entender, eh, arrojen luz a esa situación, de, a ese reclamo que hace la ADP frente a ese concurso de oposición que se hizo bueno lo que pasa es que de cara al concurso de oposición 2019 el ministerio violentó su propia norma la orden departamental 02-2019 ¿por qué? porque alteró de manera particular sin reunirse con la comisión del sindicato alteró el puntaje que estaba establecido para pasar a la segunda etapa del proceso eran 64 puntos ellos aumentaron 10 puntos lo llevaron a 74 y eso es lo que ha dado el pobre eh, porcentaje de un 23% apenas que es el más bajo de toda la historia de, de aprobación de los postulantes pero además Asumir decisiones particulares cuando hay una comisión que la ley establece que es bipartita y que el sindicato debe participar desde el principio hasta el final sin embargo, el ministerio ha violentado esos acuerdos que arribó con el sindicato y que están establecidos en la normativa, entonces ¿qué va a ocurrir? que mientras necesitamos 10.000 plazas, no vamos a poder cubrir ni siquiera el 50% con el porcentaje que hay aprobación porque el ministerio, como usted señaló, violentó lo que era el porcentaje establecido para pasar la segunda prueba, pero además ha violentado un derecho básico que tiene todo postulante e incluso todo estudiante, que es exigir revisión. Que es exigir revisión. Si yo como docente, algunos estudiantes que evalúo cuenta ¿Con, de ¿con, ¿Con qué intención, profesor, usted entiende que el ministerio pudo haber eh, hecho esa acción? Con la intención de violentar la ley para contratar a los profesores que faltan para cubrir las plazas. Okay. Como es un año electoral y, y, y, y aplican la política herida, entonces, en vez de hacerlo por el concurso que el, la ADP defiende el concurso como vía y fue, y, y fue la que demandó pero de manera transparente, entonces ¿qué es lo que quieren? Ya le han estado solicitando a los directores de distritos y regionales cédulas para contratar profesionales de la educación, para pagarle la mitad del salario de lo que gana un profesor y menos, contratarlo por un año sin seguridad social, sin seguro médico y sin ningún derecho de estabilidad. El contrato violenta la ley porque la ley establece que se si ingresa al sistema mediante el concurso y si no podemos regresar a la politiquería del padrinazgo, cuando los diputados, los senadores, los alcaldes y todos los funcionarios, porque una persona levantaba una bandera, entonces lo nombraban en educación por asunto de influencia. Entonces, ahí es que quieren regresar. Y la ADP está luchando porque eso es un atentado a la carrera docente y, por lo tanto, a la estabilidad de la educación. Fíjense que nosotros, las principales demandas que tenemos, no está ni siquiera relacionada ahora mismo con exigir aumento salarial de manera inmediata, sino demandas que tienen que ver con escuelas, con los estudiantes, para que realmente la calidad pueda llegar, porque la escuela está encima del magisterio, porque el ministerio no envía los recursos del presupuesto al 4%. Bueno, Sisto, gracias por tomar la llamada. ¿Ya están ustedes en Santo Domingo frente al ministerio en este momento? Sí, estamos... De las distintas regiones del país se están desplazando y ya eh, en unos momentos estaremos en la, en la 27 de febrero con no, Máximo Gómez, de donde partiremos eh, a caminar hacia la sede del minero. Muy bien, gracias Sisto Gavín y gracias nada, que, que le vaya bien en, sus, ¿verdad? en este tipo de protesta y que todo pase sin ningún inconveniente. Gracias Sisto Gavín. Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Filial San Francisco, pues ya, como ustedes escucharon, en Santo Domingo se tiene previsto pues, llevar a cabo esta protesta, este piquete, frente al Ministerio de Educación en la ciudad de Santo eh, Domingo. Señor, bienvenido a... Víctor, contacto Puntiel. diario. Todo bajo control... De frente a 5 millones de televidentes. Por lo menos. Por lo menos, correctamente. lo que se suban eh, a diario, eh, posiblemente, minuto a minuto. Eh, correcto. Eh, me decía usted que en el día, en la noche de ayer, eh, pues, asistió a, a ese importante, vamos a decir, ah, la ¿verdad? Que prepara. Prensa Pre-Show. pre, -show, sí, pre -show, que ¿sí? que ¿Sí? Sí, Antes sí. era un encuentro con la prensa, después una rueda de prensa, después un Pre-Show. Ahora es un espectáculo que se monta sí, para. Muy, muy bonito y muy concurrido. Eh, así es donde se le. Para el inicio de la feria El Mayorista, en, en su 25, 25 aniversario. Mes. Donde se dan detalles detalle, el evento más importante sí, sí. en esa área que se está. El se evento hizo, más sí. importante del comercio de la región. Así es, una feria que ha trascendido y ha, ha hecho que al, muchas que existen hoy en día han, han sido producto de, de, de esta, que ya Do, durante 25 años ha estado. Dos cosas importantes ahí a resaltar y que valgan felicitación. La capacidad de unidad del, del comercio en ese tipo de actividades y el hecho de que la, orga, la empresa organizadora de esa sea Publicarte, publicarte, publicarte, publicarte que es San y de San Francisco y Macorís, de Macorís. Correctamente. Recursos humanos de San Francisco de eh, Macorís, recursos de todo tipo de San Francisco de Macorís, de forma que felicitamos a los comerciantes y empresarios de, la, de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Así como a la empresa organizadora de este evento, Publicarte. Así que, compadre, saludo para usted. Mi compadre José Manuel Frías Rodríguez, quien es el presidente de Publicarte. No es el dueño. No es el presidente, es un equipo. En política no ¿Eh? hay presidente, ni hay director, hay dueño. No, pero estoy diciendo ¿verdad? que en okay. política hay dueño. Sí, <risa>